Virus afuera nos quieren matar Quédate en tu casa, no salgas jamás Estamos hablando de responsabilidad Así de Argentina el coronavirus se va Así que Telvina va a seguir rapeando Ella se está escondiendo, pero yo te digo algo Ella es chiquita, pero puede rapear ¡Ja! Te digo la verdad Yo estoy aquí, rapeando Yo me voy a la acera Yo me voy a hacer una crujera En tu casa, léete un buen libro, comparte tristezas, también alegría. Comparte con todos y con la familia. Que el coronavirus se va de Argentina. Virus, virus, no te tengo miedo. Virus, virus, no te tengo miedo. Virus, virus, no te tengo miedo. Porque estás afuera y yo estoy acá adentro. Virus, virus, no te tengo miedo. Virus, virus, no te tengo miedo. Virus, virus, no te tengo miedo. Virus, virus, no te tengo miedo. estoy acá adentro yo estoy acá adentro